Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo algo muy, muy así, estoy ansioso. ¿Por qué? Porque ya me lo viene. Navidad. Do... No. <risa> ya pasó <risa> Navidad tristemente, pero ya me lo viene Año Nuevo y quiero cambiar. Sí, okay, me dijo por qué. Como ven, mira mi pelo, es color azul, <risa> verde o azul o como lo vean pero me dice Paul, yo también quiero pintarme sí, el cabello. Hay que hacer el dúo, loco. Para llegar al próximo año muy colorido. Ajá, dice. exacto. Es algo que nunca he hecho y pues es la primera vez. Hay que experimentar cosas nuevas. Al cabo nada pasa. Y pues quiero ahorita, vamos a ver cómo se pinta Paul y cómo le queda sí. el cabello. Más que nada, ahorita van a ver. No, no va a ser todo el pelo completo, ni, ni un pedacito como Mario, sino que van a ser como rayos. ¿Rayos? Te van a quemar el cabello. Vario, varios rayos, como zorrillo No, este, vamos a. A ver, a ver cómo le queda al final, y pues les va a estar mostrando de paso por paso. Sí, si no me queda bien, ahí este escriba en los comentarios. <risa> ¿Y quién va a ser la responsable ahora? de que te Hoy la, la responsable de... va a ser mi mamá. <risa> Hoy, este, ella sabe pintar el pelo también como sabe también cortarlo, que ella es la que nos lo corta, pero vamos a ver si pues ya tiene bastante sin pintar el pelo, vamos a ver si puede y no me queda muy bien Que de repente se me vaya cayendo el mechón largo, me sí. voy a tener que cortar rapa ya todo lo largo Ojalá les vaya a decir todo, ojalá y se le queme el mechón para sí. que se vea pelón, totalmente Ey, Para los que ya quieren que me corte sí. el pelo, ¿verdad? Ojalá y se le caiga el pelo Y pues ahorita de todos modos no vamos a mostrar paso por paso Fíjate que me siento nervioso porque cuando se lo estábamos pintando Mario Decía que le quemaba y siento que a mí también me va a quemar No, no te, a ti no creo que te queme Paul porque tú tienes un gorro, un gorro. Y a mí no, bueno. a mí fue así a interperie. Ay, y en cambio aquí nomás te van a, van a sacar los pelitos y te van a, te van a pintar cada mechón. Ah, exacto. Y pues es diferente y parece un bebé grandote. Me falta el babero. <risa> Ahorita no le queda el sombrero por cabezón. Eh. <risa> es que tengo mucho pelo Mucha cabeza Como la foto de Spider Mario De la muchacha china que se lo pone y le queda la cabeza así como marciano se está sacando el cabello punto por punto Wow quieres muy grueso o delgado? Uh, No sé cómo se ve mejor Yo pienso que sí debe de ser grueso, mamá Porque grueso. así familia. delgadito se le va a ver muy raro Y como tiene el cabello muy largo Ay, muy Mechoncito chido. va a quedar muy delgadito bien Paul, ya finalizaron de sacarte todo ya, el cabello, después de, si ¿sí fue una hora, casi sí, casi, casi una hora, una hora. y ya ahorita mi mamá está preparando lo que es el peróxido y el polvo para despintar el cabello, para ajá, para que se me haga amarillo como Mario, Amarilla, como pelos de lote, para que se aclare, exacto, como pelos de lote, lo que, lo que es color azul ahora, no entiendo por qué, el mío era color blanco, es que es diferente color, Mario. <risa> no les vamos a decir qué color es. Ah, en serio, no les hemos dicho. Pues a ver, ustedes van a opinar qué les va a parecer. Sí, como vieron, ya me sacaron mucho pelo. Van pues. a decir en la calle, estos locos con eres? pelo no, pintado. No. ¿Qué, ¿Qué está qué pasando? <risa> no, pero fíjense que pensé que iba a ser menos, pero casi casi la mitad del pelo. La verdad, este, este proceso es más tardado que el mío, ¿eh? Sí. Sigue todavía la decoloración que es mucho tiempo Pues a ver ahorita cuánto tiempo le va a tardar a él en cambiar el color Vamos a ver si en dos horas Y ya le van a empezar a poner lo que es el, el decolorante pintar la ceja también mi mamá <risa> ya te manchó ¿verdad? la cara Dios. ahí va de poco a poco va agarrando va agarrando forma ahorita vamos a ver en una media hora a ver el cambio a ver sí, cómo. vamos a ver qué, qué color agarra en la primera media hora pues bien ya pues ya ya le acabaron de, de, de poner todo lo que es el soy doña Florinda. <risa> es doña Florinda. Ahorita ya terminaron de decolorar el cabello, Paul. Ajá, y es se eso. lo forraron para que agarre su proceso de media hora. Sí, de aquí a media hora vamos a ver el proceso. A ver cómo se le aclara el cabello y ahorita se parece a doña Florinda. Soy Doña Florinda después de bañarse. O oh, me voy a echar un clavado. Ahorita se me van a hacer los chinos también. <risa> y pues sí, en media hora vamos a ver el cambio. Vamos a ver el primer cambio. Una eternidad más tarde. ¡Ah! Oh, sí se le despintó. Sí, no, no, no, no. Mire, les va a enseñar aquí, miren cómo se les. No. <risa> No, se le, no, se no, se no se le, lo puedo ver. Se le hizo blanco, ya es rubio, es Paulina rubio. Parecen pelos de lote, ahora sí. Y como él dice. ¿Blanco? Sí, sí está blanco. parece Paulina Rubio, te estoy diciendo. A ti se te agarró más rápido. Como que tienes el cabello más delgado, ¿ah? ¿eh? Menos negro. Bueno, más delgado. Hola, rubia, amargot. Te van a chiflar. No, pero si sí está blanco, wow. <risa> vamos a jugarlo, Mario. Juegalo. Bien, ahorita ya vamos a pasar a jugar el cabello, Paul. Oh, fíjate que ya lo vi, Mario, ya, ya. lo vi. Y no inventes, quedó muy blanco. Sí, ya sí, vas no creo. No, ya no, tú ya no ocupas porque este quedó rubio. Ah, no, la verdad se te ve bien, Paul, déjate lo rubio. Vas a parecer el gringo. <risa> bueno, aquí ahorita vamos a pasar a pintar el cabello. Se queda el cabello Paul. Sí. A una pista, ¿le doy una pista? Tiene cuatro letras, el color. Ah, también, exacto. <risa> cuatro letras, hay varios colores con cuatro letras. Va, hey. ah, pues por eso tío, es una pista. una pista. Tiene cuatro letras. Está bien dada esa pista, ya <risa> tienen <risa> Damas y caballeros, les presento a a Paul. <risa> Miren nada más. Aquí tenemos a... Si Paul estuviera de espalda, le iba a llegar un hombre y le iba a decir, hola mi güerita Y pues cuando volteen para enfrente, tra, miren No me inventes Mario, lo bueno que ese no es el color final Estuve mirando de espaldas y parece una mujer Paul Lo bueno que no es ese color porque bueno. a ti no te favorece ese color padre. ¿Tú qué opinas? mamá? No, pues no, ¿No, pues no? ¿Qué opina, Di algo. Vas a decir lo mismo que la vez pasada. O sea, no, nada más. Este es <risa> que... <risa> no te le... creas. Se lo estoy haciendo para que se quite su tentación, para mí no es agradable. Este, fíjense sí. que yo tenía la tentación de pintármelo desde hace un año. Está bien, hay que renovar looks. Ajá, exacto. Cambio de Al imagen. Al cabo el pelo vuelve a salir. Saúl, oh, así te van a jalar de la dreña. <risa> No se creas, pobre. No, porque no es completo, el... Mario. Ah, bueno, sí, cierto. Ahorita ay, ahorita ay. es que como arriba nomás se ve lo que es el rubio. Exacto. No, pero de abajo, por, abajo neg negro. es negro. negro, exacto. Y pues ahorita ya van a empezar a ponerle lo que es el color. O sea, que... Sí, es el color realmente, el verdadero. Ahora, hace rato era nomás el decolorado. Exacto, y ahora sí va el color real. Ajá. Y pues ahí ustedes opinen a ver qué les va a parecer. Sí. Nosotros se los vamos a enseñar en segundos, ¿sale? Ah, en segundos. Y sí, es como le quedó el cabello. Oh, oh. Me quedó, pues, fíjense que pensaba que me iba a quedar más, más rojo. Pero es que al abrirlo sí se queda más a ver, rojo. un poquito. <risa> no se te nota mucho. Se nota en la cola. Sí, en la cola se le nota mucho. <risa> <risa> no, la verdad sí, este... Yo, a mi parecer, le hizo falta más hoy en la parte de enfrente pero pues es que si vean, aquí ya, ya suelto pues se le va a ver más rojo se exacto. Ve bien rojo pero ya agarrado nomás lo que se ve es la cola <risa> sí porque no se ve mucho pues pero okay, ya exacto. suelto suéltenlo a ver pero así extendido pero ya agarrado se va no, perdiendo ajá. se perdió color en la cola ajá y pues bueno, este de todos modos, ahí dejen sus comentarios. A ver cómo <risa> ¿Qué tal no les pareció? Sí, pero yo pienso que te vamos a dar más, power Más rojo, ¿quiere Mario? Ahí opinan ustedes, ¿qué tal? Sí, <risa> exacto, porque sí, casi no se le notó. Aquí está ahora la, la que le tocó. Sí, dar ma, maquillaje, gallinas. pintado de pelo, en el spa, de Blanquita. Eh, <risa> le tocó hacer de todo el día de hoy. Ahí también opinen si quieren que se pinte el cabello morado Y pues ya como les decíamos, pues ahí está el cambio de luz de pobre que no se le nota mucho A mí sí se me nota más porque pues el puro mechón Ajá, de enfrente Y pues es un poco más, como que más llamativo Ajá. Pues a mí pues me quedó, no se ve mucho porque es rojo Pero vamos a ver también mañana a ver sol, qué tal En, en el siguiente grava, video, esperemos grava. les haya gustado el video, dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram que van a aparecer por aquí Ajá, exacto aquí estarán apareciendo, también recuerden seguirnos a Facebook que también estará apareciendo sí, por aquí sí, sí, y denle sí. like y seguir que es muy importante también que nos sigan ahí en Facebook también o sea, les piden aquí a mi mamá ah, Blanquita que está aquí, que nos ayudó me ayudó a quitarme ah, la idea de uh -huh. pintarme el pelo, bueno esperemos les haya gustado este video y pues ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video Mario, hasta la próxima Give me five Thank yeah.